¡Hola! Para todos nosotros, pacientes diagnosticados con gis o enfermedades raras, quiero decirles que nada es tan malo si se tienen esas inmensas ganas de vivir y de querer estar bien. Sí, nuestra vida vio un giro inesperado, lágrimas, aceptación, resignación, pero el día de hoy estamos aquí de pie teniendo una buena calidad de vida a pesar de los diversos efectos secundarios que provoca el tratamiento. Mismos efectos que han sido controlados gracias a la orientación y consejos que nos ha proporcionado la Fundación Guis México. El día de hoy sé que tenemos que ser amigos del tratamiento, confiar en él, predisponer nuestro cuerpo totalmente para de recibirlo y dejar que haga su trabajo. Pensar que cada dosis que entra en nuestro cuerpo está deteniendo o eliminando cada una de las células malignas que está dentro de él. Hoy estamos en tratamiento y hay que celebrarlo. Nuestro cuerpo luchando contra eso, para mantenernos aquí, de pie, funcionando y existiendo. No olviden lo importante que es llevar una buena alimentación. Así que darle.